Día de lucha contra la violencia hacia la mujer. En nuestra sociedad, las formas de violencia son múltiples y se ejercen en todos los ámbitos. En la familia, la escuela, el trabajo, en el ámbito comunitario y el privado. Si bien las violencias son sociales, cada grupo las vive de manera específica, teniendo en cuenta la cultura, la religión, la diversidad funcional, el idioma, la salud, la identidad sexual, la edad y los factores económicos, entre otros. La violencia de género debe ser entendida como un problema social basado en relaciones desiguales de poder. La visibilización de esta problemática ha puesto en evidencia que las violencias no son naturales ni inevitables, sino que constituyen una expresión de normas y valores culturales e históricos concretos. ¿Cómo reconocer estas violencias? Entendemos que es un proceso en el cual se van manifestando y por eso hablamos de un círculo de violencia en el que se muestran las formas más habituales en las que se llevan a cabo. Círculo de la violencia Acumulación de tensión En la primera etapa, la persona que ejerce la violencia descarga su enojo y frustración sobre su pareja, descalificaciones, burlas o amenazas que hacen sentir angustia y soledad a la víctima. Explosión violenta Rápidamente llega la segunda etapa, la de la agresión propiamente dicha. Puede ser física o sexual. Las descargas son brutales. La víctima siente impotencia y dolor, vergüenza y aislamiento. Arrepentimiento y reconciliación. La etapa del arrepentimiento. Prometer que no volverá a pasar, insistiendo en el amor por la persona agredida, justificando su violencia como pasión. Si identificas alguna de estas etapas en tu relación o en la relación de gente que conoces, pedí ayuda. Llama al 144.